Evidentemente se está preparando ya la agenda para mañana, que la marcha va a empezar desde Parque Unión. El primero de mayo se celebrará en Oruro. La central obrera boliviana convocó a las 78 organizaciones afiliadas. La concentración para la marcha será en el Parque de la Unión y llegará hasta el casco minero. El presidente del Estado boliviano participará en los actos preparados por los trabajadores. Es la marcha. Y bueno, no, tenemos, no tengo conocimiento de qué tiempo es ese recorrido, pero el mitin que se va a hacer, el acto principal y el conocimiento inclusive de los eh, decretos que va a salir va a ser, digamos, en, en la plaza, eh, creo que es en Sal, donde evidentemente llevan los actos nuevos. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana dejó en claro que se promulgará el decreto supremo del incremento salarial del 5,5% al salario básico y 3 al mínimo nacional. 5.5% al, al, al básico y el 3% al mínimo, eso ya es definitivo, no creo que esto tema se tenga que digamos cambiar en el tema. Yo estoy de acuerdo de que evidentemente había que buscar para las futuras... Eh... Eh, gestiones que venga, bueno, hacer, digamos, un trabajo sobre lo que es, digamos, el salario para los trabajadores.